Primero, unimos los listones de roble entre ellos, los interiores y los que hacen el ribete exterior. Para ello, hay que realizar unos agujeros para los tubillones. Podemos usar un tope para la broca y unas chinchetas para marcar la pareja del listón contrario. Te aconsejo que refuerces con cola de madera y mientras esta seca, pongas peso encima para que quede plano. Ahora vamos con la estructura interior que refuerza la mesa, dos de los listones irán centrados y fijos, atornillados y encolados a la mesa, otros dos serán para colocar las patas y los otros cuatro servirán para que las patas no se muevan. que tienes la tapa terminada, posiblemente compruebes que hay algún desnivel. Puedes lijar un poco para igualarlo y usar masilla si quieres tapar algún hueco. Si has usado roble como material para la tapa, mi consejo es que uses un barniz mate e incoloro como acabado final. Tres capas con un lijado suave entre capa y capa bastarán. He hecho una plantilla a tamaño natural de cómo va a quedar. A pesar de la ingletadora, esta no nos permite trabajar con listones del grosor de las patas, así que mi consejo es que los lleves a un carpintero para que te haga los cortes y el vaciado. Porque, sinceramente, si tienes las herramientas para hacerlo en casa, no necesitas este vídeo. el acabado deseado a las patas, toca montarlas. Si el vaciado está bien hecho, con un poco de cola bastará para unir la X. Comprueba que están a nivel y usa uno de los listones para unir las patas a la madera. mesa habitualmente lleva un larguero que une las patas entre sí y hace que no se muevan. Como la mesa es pequeña, he prescindido de él en el diseño porque una vez que esté sentado en ella pueden resultar incómodos. Por esta razón hay que usar el resto de los listones para reforzar las patas. Estos irán atornillados tanto a la mesa como a las patas.